Familia Niner sean todos bienvenidos a la simulación de Canal 49. Eh, la verdad es que una semana bastante movida, bastante movida con la Agencia Libre. Ya hablamos de todo eso en el programa del jueves. Se está armando un trabucazo, yo así lo veo. Así que, pues bueno, me dieron ganas, hablando de eso, de jugar contra los acereros de Pittsburgh. Hablando de poderío y de, y de querer medir las fuerzas de los 49 vamos a jugar contra estos equipos que, que, que o contra este equipo que es una dinastía también en la NFL, los aceleros de Pittsburgh, y vamos a ver cómo nos va eh, Kyle Shanahan contra Mike Tomlin y empiezan las acciones, viene el kickoff vamos a recibir, viene Richie James que seguramente vamos a salir a la 5, a la 10, a la 15 a la a la 20, hasta la 20 llegamos desde ahí vamos a, vamos a empezar el drive, eh, Jimmy Garoppolo, Divo Samuel Raheem Monster, que Raheem Monster tiene que ser mi mi ancla, tiene que ser mi, mi eje del ataque Aquí viene, Jack. lo van a detener Se está escapando, se está escapando, se va Se va a la 40, corre, corre, corre A la 40, ay, la 30. Se fue, se fue, se fue Se fue Touchdown, 49ers En la primera jugada En la primerita jugada 80, yardotas No Ay, hasta se me, se, me, se me atoró la saliva. No, 75 yardas. No, sí, 80. Porque desde la 20 salió. 80 yardas, señores. Raheem Monster. Primera jugada. Así de rápido. Eh, si vemos las estadísticas entonces de Home Monster en este momento son 80 yardas por acarreo. Y nomás. Touchdown. 49ers. Así de rápido pegan los 49. Y aquí vienen los acelerados que van a salir desde la yarda 25 con Ben Roethlisberger Juju Smith-Schuster eh, eh, quien más por ahí Chase Claypool y algunos más bien aquí el pase, ahí está, vean, Ebron Eric Ebron y nos comieron luego luego Me la jugué con el safety Y quise, pensé que iban a correr Me sorprenden ahí con, una, con un pase a la esquina a la, a la banda izquierda Fueron bastantes yarditas Se fueron hasta la yarda 41 Primero por una 10 por avanzar Viene el pase rápido Hoy a la zona de Sherman Y ahí entre dos la, Hablando ahí de Claypool Primero 10. Primero por una 10 yardas por avanzar se la, se la entregan al corredor Y llegan oh, y Se están moviendo bien me, me están moviendo bien el balón Me están moviendo muy bien el balón aquí con Conner hasta ya están en la 33 de mi torre En tres patadas, ¿eh? Así de rápido quieren contestar los aceleros Viene formación pesada por la izquierda Se la entregan al corredor Hoy bien los bloqueos viene, hoy, hoy, Bien, hoy viene Bien, hoy bien, Jimmy Ward, bien Si no se pelaba Seis yardas Segunda y cuatro por avanzar Dos hombres del lado te, Tres hombres del lado izquierdo Se la vuelve a entregar ahí a Connor. Y primero y 10, suficiente para el primero y 10. Ya están en la yarda 23, están tocando la puerta los, los, los acereros Y la está, bien fútbol, fútbol, bien Bosa y la recupera. Que no, está jugada defensiva, jugada defensiva. Nick Bosa, Nick Bosa le pegó a Ben Rodisberger, balón perdido y la recuperó Solomon Thomas. Ahí está, Solomon Thomas que ya se va a los Raiders. Híjole, ya vamos a hablar de otras cositas ahí, el podcast del día lunes, no se lo vayan a perder. Porque ha seguido habiendo movimientos eh, de San Francisco. Han llegado algunos más, se han ido otros más. Pero ahí estuvo Nick Bosa. Nick Bosa, el que quien espero regrese fuertísimo. Provocando fumble a este drive que venía muy asesino de los aceleros Pero aquí está. Primero, nadie ya las para de, de, de los 49ers. Formación I. E. Se la entregan aquí a Monster, Monster, rompe un Y se está escapando otra vez nuevamente. Corre, corre. Oh, oh, oh. Vean, veintitantas 20, 20 yardas ya. Superó las 100, ya la 100 yardas en apenas dos acarreos señores No sé si sea un récord en la NFL Pero no recuerdo a alguien que haya corrido 100 yardas en apenas dos acarreos Híjole, que, que, creo que por ahí va a ser Si es que por ahí tiene que ser a correrle los, los aceleros del 2019 no, no eran muy buenos contra la corrida Pero bueno, primera oportunidad 10 yardas por avanzar Solamente un corredor al lado de Garópolo desde la formación eh, escopeta. Viene aquí Garópolos. Echa para atrás. Se está buscando. Viene rápidamente el pase. Cruzado con la ah, pelea. Y perdió yardas. Perdió yardas. Trent Taylor. Trent Taylor que no se sabe todavía qué va a pasar con él. Pero bueno. Viene ahí el engaño. Viene nuevamente. Se la entrega. Monster, Monster. Oh, gil, vean. Monster está rompiendo tacleos bestialmente. El tercero oportunidad, Dos yardas por avanzar. Vamos a intentar la inside zone. Con dos hombres del lado izquierdo. Viene aquí... El engaño de la Jetsu, oh, oh, oh, no llegó, no llegó, cuarta y dos, vamos a jugárnosla, vamos a jugárnosla, no hay más, este regalo de la defensa no lo podemos desperdiciar, vamos a intentar ir con nuestro hombre de seguridad, con quien ya sabemos que difícilmente nos va a fallar, cuarta y dos, ahí está, tuvo tiempo, ahí está, ¿quién? Cero miedo, George Hill. bien. ¡Bien, George Hasta la yarda, 19 de los aceleros, ya estamos en zona roja, amenazando con anotar más puntos y ampliar la ventaja, dominando el juego, dominando el juego hasta el momento, San Francisco, ofensiva y defensivamente, formación abierta, Garopolo se echa para atrás, ahí está nuevamente, ahora sí, Taylor Tretler, ahora sí gana yardas, primer gol, señores, en la yarda, 7 de los aceleros, formación cerrada, Bunch, viene viene Garoppolo, Garopolo sale corriendo hacia el lado derecho, hacia el lado derecho, hacia el lado derecho, el lado derecho uno, ahí lo tiene, bien, touchdown! Touchdown Kendrick Bourne Kendrick Bourne Touchdown uno más Que ya se fue a los Patriotas Touchdown 49ers Me da gusto por Bourne Porque la verdad creo que es un chavo Que tiene muy buena energía Aunque no era muy bien Era el manos de mantequilla de repente Pero pues se ganó un buen contratote Allá en Inglaterra Y vean aquí Aquí nos despide Con un touchdown Vean solito Touchdown 49ers 3 a 0 Y vendrá el extra de Ruby Gold Para ampliar la ventaja A A 14 señores 14-0 San Francisco arriba de los aceleros Dominando las acciones Quedan 3 segunditos en el primer cuarto aquí se va a hincar y van a empezar desde la yarda 25 Rotlisberger. tres hombres del lado derecho en eh, formación cerrada solo un hombre del lado izquierdo, viene por Rottlisberger buscando, le van a llegar, le van a llegar ¡ay! ¡ay! si sí la agarró el Greenlow. ahí la taclada, casi le llegaba otra vez con Bosa. pues Greenlow. y con estos señores llegamos al final del primer cuarto, San Francisco 14-0 arriba, eh, dominando hasta ahorita la ofensiva de los anteriores estaba moviendo bien, pero esa jugadota de bosa el fumble provocado, los detuvo pero esta ofensiva empieza otra vez bien Segunda y cinco, segunda y cinco viene el pase nuevamente a la zona de Slam Nuevamente quemando a Sherman Ahí Rick Greenlow llega a la tacleada Primero por unas 10 yardas por avanzar Están en la 40 de su territorio Se la entregan aquí a Conner, Connor a solamente unas 4 eh, eh, yardas El problema con Pittsburgh es que ha, en todas sus jugadas me no ha generado yardas En todas Segunda y seis, segunda y seis, viene nuevamente Bosa, bien, bien Nick Bosa, bien Nick Bosa, bien Nick Bosa, bien ahí festejando, vean, atrás está peleando Ford, pero ahí está la captura, ahí bien, importantísima, tercera y doce, y ya se les complica el drive a los aceros, vean ahí, no, no pudo Villanueva, vean Villanueva que ya no llegó, se quedó Trent, Trent Williams, pero que vean, ahí ahí se ven los trabajos, Nick Bosa llegando bestial sobre los segundo... Segunda sack, tercera y 12. Tercera y 12 por avanzar Vamos a ver si San Francisco puede tener Está en una situación complicada Pittsburgh Viene aquí Rodriguez Amaga con el engaño, viene el pase ahí ¡Ay! Bien defendido, bien defendido Drew Greenlow, a patear señores A patear señores ¿A dónde? ¡Ja! Bien San Francisco, bien, bien el kickoff hoy Profundo, no! ahí nos vamos a quedar Ahí nos vamos a quedar Y vamos a salir desde la yarda 20 una patada bien esquinada, casi me encerraban, pero nada. Primera oportunidad, 10 yardas para avanzar. Estamos ya eh, en el segundo cuarto, en el segundo periodo. Viene aquí la ofensiva con Garopolo, Raheem Monster, eh, eh, George Kittle, ahí se Samuel. Primera oportunidad, 10 yardas para avanzar. Eh, Jordan Reed se mueve hacia el lado derecho. Tiene una formación pesada. Uy, y llega rápidamente a Devin Coleman. Pues es que es Coleman nada, una yarda solamente Segunda y nueve por avanzar, viene la jugada por fuera Contra Raheem Monster, Raheem Monster bien Pero Se está escapando nuevamente, se va Se va, se va, hoy llegó ¡Ay, se, iba se iba a escapar, se iba a escapar Pero vean que carreo de Raheem Monster Está en modo bestia el día de hoy Monster, está en modo bestia No sé cuántas yardas fueron, pero como 30 fácil O 40, a ver, no, no, ya está rompiendo todo Aquí Monster ya casi 150 yardas O más, no sé, en, en solamente... Cuatro acarreos Una cosa bestial lo de Monsters Pero no hay que abusar, no hay que abusar tampoco Primera oportunidad de yards por avanzar Formación abierta, doble a la cerrada están en de duele en el campo Viene aquí Viene aquí Garópolo, Garópolo. Viene el pase profundo. Lo va a intentar profundo con Divo Samuel. Y hay interferencia, interferencia. Creo que hay interferencia. Creo que me frenaron. Y así es, señores. Interferencia de los aceleros. Y vamos a quedar en la yarda 1. Primero y gol, primero y gol para San Francisco. Viene aquí Yuisek, oh, Ay, me detuvieron a stick. A mi joystick Yusek, segunda y gol en la yarda 1 nuevamente. Segunda y gol. Vamos a intentar la personal con ¡Ay, oh, no detuvieron tuvieron también! ¡Ay, oh, no pudo! Tercera y una, señores. Tercera y uno. Vamos con la formación pesada. Vamos a, a, for, a confiar en el ataque terrestre. Bien, aquí de Restri. Viene aquí bloqueado de Y de Tomlinson en la trampa. Touchdown de Tevin Coleman. San Francisco. Nuevamente. Seis puntos. Eh, por la vía terrestre Tevin Coleman 20 a 0 sobre los aceleros de Pittsburgh estamos demoliendo a la cortina de acero estamos fundiendo el metal fundiendo el acero Tenemos los bloqueos de Juice ven los bloqueos de Tomlinson suficientes ahí con Kittle y con Dooley. bien bien San Francisco estamos jugando muy bien por nota 21 a 0 San Francisco sobre los acereros de Pittsburgh y viene nuevamente el kickoff estamos cerca de la pausa de los dos minutos y ahora sí va a salir. Ahora sí va a salir. Sale a la 20, a la 25. Desde la 25 empezó. Es como si se hubiera hincado. Un segundito más. Tienen tres tiempos fuera. Y la pausa de los dos minutos. Todavía pueden sacar una jugada. Viene Rottlisberger en los controles. Se la entrega a Conner. Conner. Vean, le llegaba yo de este lado. Cambió de dirección. Y Ni a ningún lado, señores. Pausa de los dos minutos. San Francisco 21, Pittsburgh 0. Están contra Corriente. Para ellos es importante sacar puntos aquí. Porque si no. Bueno, no porque ellos reciben en la segunda mitad, viene aquí el pase rápidamente con Juju, Juju Smith Schuster y van a jugar en serie, tercera y dos, tercera y dos, viene, viene aquí el pase rápidamente con, con, con quién fue, con, ay no sé quién, quién fue, Claypool creo fue. Viene aquí todo el tiempo del mundo para Berger Todo el tiempo, todo el tiempo viene el pase. Pero, ay, oh, sí, pues estuvo todo, todo el tiempo. No puede ser jugando preventivo, pero no lo puede ejercer presión. Hay Warner haciendo la tacleada. El tiempo fuera de los acereros. En una jugadota, vean. Es que los acereros no están moviendo bien el balón. Demonios, primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Viene aquí Rodlisberger, Rodlisberger busca, busca, le voy a llegar, le voy a llegar, le voy a nada, Buscar con el escape, pero se salió del campo, Smith Schuster, segunda y solamente dos yardas, segunda y ocho por avanzar, segunda y ocho por avanzar, viene aquí Rodlisberger, Rodlisberger buscando, buscando, buscando, se mueven la bolsa, viene el pase rápidamente con Smith Schuster, ya están en zona roja, piden su segundo tiempo fuera, su segundo tiempo fuera piden los acereros de Pittsburgh, les queda uno, quedan 45 segundos, al menos que nada más me saquen tres. Vamos a ver qué pasa aquí. Formación abierta. Rotisberger buscando, buscando. Viene el pase rápidamente. Que, ¡Ah! ¡Miren! ¡Fumble! ¡Fumble! Le pegaron fumble. Viene Fred Warner. Bloquea, bloquea, gordo. Bloquea, bloquea. ¡Ay, ay! <ríe> no voy a dar a Gorba Rabosa. Pero, vean Le pegaron. Fue el golpe y la recuperó de aire de, de, de, de, de Fred Warner. Eso se considera un fumble No es intercepción, aunque la agarró de aire Eso es un fumble recuperado por los 49 Y nuevamente la defensa detiene San Francisco Tiene el oboide Tenemos los tres tiempos fuera, todavía se puede hacer algo Vamos a intentar Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo con 34 segundos Viene Garopolo, tres hombres del lado izquierdo Cambiamos la formación Viene Garopolo Le van a llegar, le van a llegar. Oh, No Ay, ¡Error, error, error, error! Ay, ¡Qué coraje! ¡Error garrafal de Jimmy Garoppolo entregando el balón! Luego, luego teníamos la oportunidad y no. Que dijo, no atente, la regalo. Buscaba George Kittle y Nick Hilton. Ay, y nuevamente tienen otra oportunidad los acereros. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Formación, dos hombres de cada lado. Y del pasi nos agarraron con los blitz y ahí está claro rápidamente por Ward. Y Smith schuster van a jugar en serie con 10 segundos, 9, 8 segundos. Rottisberger los se echa para atrás. Busca que de la izquierda solo. Está, ah, no. No, me fue un banda horrible. ¿Qué? ¿Qué? qué? Vean, en, vean cómo cambia un juego. En, en, en unos cuantos, en 30 segundos, cómo cambió esto. De poderme haber ido arriba. 28 o 24-0 o al menos 21-0, vean vean en, en, en tres jugadas me, vean ahí, eh, me fui me fui vean, con, me fui con King va y con me fui en banda horrible, no puede ser cómo cambió el juego, y ellos van a recibir solamente me dejaron cuatro segundos con los cuales veo difícil poder hacer algo, y aparte ellos van a tener el balón, o sea, pueden apretar el juego más, o sea, yo tenía una ventaja ay, qué Cosas. Vamos a salir desde la 20. Desde la 25, señores. Empezar al reloj, a intentar sorprender porque van a esperar el pase largo. Viene aquí el pase pantalla. Los bloqueos no sé, y se hicieron. Atascaron todos. Ni modo. Una jugadita nada más para la estadística. Se, se acaba las acciones de la primera mitad. Mike Tomlin, pues, Ayojon, no sorprendidón de lo que está pasando, pero aún así están en el juego. Recortaron, alcanzaron a recortar la ventaja a 14 puntos y sí, vean las estadísticas ellos van mejor por aire, nosotros por tierra arrasando, promediando casi 13 yardas por jugada. Pero ellos van a tener el primer drive y han estado moviendo bien el balón. Así que bueno, aquí no van a salir, pasar patada profunda y empezarán desde la yarda 25. Creo que van a empezar agresivos y van a empezar por aire. Viene el pase aquí rápidamente. Una, una escuadra adentro. Quemando a Jason Burrett. Y ya se quedó no es San Francisco. Vientos. Primero de por dar de 10 yardas por avanzar nuevamente. Vean es que avanzan muy bien. Los aceleradores no mueven muy bien el balón. Viene aquí los Berger nuevamente. El pase. Quemando aquí a Sherman. A Sherman fue ahora... No sé quién. Houston. No sé cómo apila este señor. Primero, 10 yardas por avanzar. Ya están en mi territorio. Vean, en dos patadas. Viene el pase rápidamente ahí con corto. Y ya están en la yarda 32 de mi territorio. Segunda oportunidad, 3 yardas por avanzar. Segunda oportunidad, 3 yardas por avanzar. Los liberales se he para atrás. Le llegaba la carga, pero logra sacar el pase rápidamente con Schuster. Y ya están en zona roja. Ya están en la yarda 14 de mi territorio. Los aceleros amenazan. Están amenazando los acereros. Y se la entregan aquí a Connor, Connor, nada, donde, y hay un, pañuelo, hay un pañuelo, hay un pañuelo, hay un pañuelo, ¿qué fue? Es un holding de la ofensiva, holding de la ofensiva señores, y se van para atrás, primera oportunidad, 20 yardas por avanzar Primera y 20, Rottisberger va a intentar correr, va a intentar sacar la polilla, Rottisberger le sacó unas 3 yarditas sacó unas segunda y 17, en la yarda 22, da indicaciones Rottisberger, Rotlisberger. Viene el pase rápidamente ahí con un ex 49ers con Vince McDonald que ya se retiró también. Este año ya nos su retiro. Tercera y cinco por avanzar. Tercera oportunidad, cinco yardas por avanzar. burger está buscando, está buscando. No le llega a nadie. Viene aquí el pase rápido. ¡Uy! casi anotación, pero no se salió. Sherman ahí lo taclea, pero ya están en zona, en el primero y gol, señores. Primero y una por avanzar, están en el primero y gol. Va viniendo oh, Me agarraron oh, y Fue pase Yo esperaba la corrida Con Eric Ebron Touchdown de Pittsburgh Touchdown de los acereros Y acortan la distancia 21 a 13 Y con el extra Vean ayer. Bien feliz Mike Tomlin Me agarraron Me agarraron me Esperaba yo la corrida Y Eric Ebron Me la aplicó oh. Viene el extra Y va a ser Bueno 21 a 14 señores solamente 7 puntos de ventaja me dieron vuelta así súper rápido los los acereros sus 14 puntos en, en, en dos drives y después de ese error de Galopolo lo bestial pero bueno primero 10 10 yardas por vamos a los de broncas vamos a dar el balón a quien sabemos que nos va a generar yardas que es ahí está Raheem Monster Raheem Monster a la 40 a la 45 a la 47 señores a la 47 Raheem Monster cómo está corriendo hoy Monster me sorprende Lleva un juegazo, si ¿sí? ¿Sí va a llegar a las 200 sin problemas, o ya llegó, ya ni sé. Pero qué juegazo está dando Raheem Monster, la verdad es que bestial, bestial lo de Raheem Monster. Ya estamos en la yarda 47, vean ya casi en el medio campo, tres hombres del lado izquierdo, formación de escopeta, viene aquí. Viene aquí, se la entrega McKinnon que gana un par de yarditas a la yarda 49, segunda oportunidad, 8 yardas por avanzar. Y viene Garopolo, Garopolo, se mueve Viene el pase, ¡ay! Oh, ¡Estaba solo! La garra ahí era Y ese mono llegó, tercera y ocho, ya me complicaron Ya me complicaron el drive Segunda y ocho por avanzar y viene Garopolo, Garopolo, Garopolo, Garopolo Viene ahí el pase, ¡ay! Oh, ¡Qué atrapadón! ¡Qué atrapadón de George Kittle! Vean, ¡qué atrapadón de George Kittle, señores! atrapado creo que una mano sí fue una mano vean ahí pero pero para atrás le llegaba el defensivo ay qué pasa y qué atrapan vean mejor cobertura no pudo probarlo pero, atrapadota de Oh, oh, oh. Atrapadón de George Kittle A una mano, primero por 10 Yardas por avanzar, se está acabando El, el, el tercer cuarto, ven ahí rompe un tacleo Monster, y ahora sí lo agarraron Le sacó algunas yarditas muy buenas Tercero por una, seis yardas por avanzar Y con esto yo creo que vamos a llegar al final de ahí. El corte, bien, Monster, Monster Ay, oh, no llegó, no llegó Pero con esto, señoras y señores, vamos a llegar al final del Tercer cuarto, estamos ya A solamente un cuarto, del juego todavía No está para nadie Parecía que lo dominábamos, pero se cerró 21 a 14. Pero estamos moviendo bien del balón. Ya estamos en la 32 del territorio de Pittsburgh. Primero y 10 por avanzar. Se la entregan aquí a McKinnon. McKinnon, bien, gana lo suficiente para el primero y 10. En la yarda 27 ya de Pittsburgh. Estamos en zona de gol de campo. Podemos ampliar la ventaja 10, pero vamos a buscar 7. Viene aquí la jugada de Jetsup. Bien, ahí, bien Kendrick Bourne, Kendrick Ball Primero y 10 y más, primero y 10 y más. Bien, otras 10 yardas, 20 yardotas en esta corrida. Ya estamos en la 9 Ya estamos tocando la puerta En, en la zona de gol Primera gol en la yarda 9 Formación I e, Viene la pichada aquí con Monster Mortis Vienen los, los bloqueos Vean ahí Jujic Qué bloqueo de Jujic Touchdown Rahim Monster del segundo de la tarde para él Y está despedazando a los aceleros Sin duda va a ser el MVP del juego Si ganamos eh, Lo veo muy probable Monster va a ser el MVP Vean qué, qué, qué, qué juegazo está dando ya 200 yardas por tierra, yo creo. Garópolo festejando, él feliz de que es buenísimo para entregarle el balón a los corredores. <ríe> y el gol, el, el punto que está es bueno, 28-14. 28-14. Pittsburgh va a intentar volver a responder. Viene aquí el regreso de patada. Sale de salvo en regreso. Ahora sí está la 27. Dos yarditas más que si se hubiera hincado. Primera oportunidad 10 yardas por avanzar eh, Rodlisberger moviendo el él, él me está despedazando por aire Debo de reconocerlo que sí me está haciendo pedazos por aire Pero por tierra nada, Nada, vean, la formación abierta Rodlisberger le va a llegar, le va a llegar ¡Diford le llega! ¡Ah, ¡Oh, no! ¡Se escapa! ¡No puede ser! ¡No puede! ¡Ay, lo tenía le vuelve! ¡Ay, qué jugado. hubiera capturado como 20 yardas atrás! ¡Se escapó! ¿Cómo le hizo? DeFord? ¿Qué pasó, mi chavo? Segunda y 10 yardas por avanzar Nuevamente le llegan, oye, se pase pantalla El pase pantalla y ahí Y si llegó al primer 10, sí llegó al primer 10 Ay, vean, cómo cambia el juego De un momento para otro, primero fronteada 10 yardas por avanzar Viene el, no, ahora sí, y es fumble Y es fumble, bien, bien, ¿qué fue? De Ford, ah, bien, se saca la espina No le llegó hace rato, pero ahora sí le llega Segundo fumble de Ben Rockiesberger A manos de De Ford, que esperemos Ojalá Ojalá esté sano. Si no, por ahí ya llegó Ebucam. Que creo que va a ser un terror. Ebucam junto con Bosa. Y Kilo. Espero que dé el paso siguiente de Armstead. Ya no espero nada. Solamente que, que, que estorbe, ¿no? Que ahí que, que se ponga para que no corran. Pero bueno, vamos a dar una buena frontal en este. Porque va a jugar de déficit End. Eh, Bukan por ahí ya declaró el que va a jugar de la defensiva bien, La corrida de Monster se está escapando es es... ¡Qué corrida se está regalándonos Monster de esta, esta, esta mañana señores! Mañana de sabadito Ya estamos en la yarda en la yarda 11 En la yarda 11 Ya estamos a punto de entrar a la zona de gol Primero verdad ya, ya es para avanzar Les decía yo que Bukan va a jugar de Defensive End ¿no? De la posición de, de, de Ford y creo que va a jugar muy bien Formación abierta Garó por bien el pase rápidamente con George Kittle George Kittle Ay, George Kittle a la yarda 5 Segunda y 4 Segunda y 4 por avanzar Todavía no es segunda y gol Porque podemos hacer un primer 10 Pero vamos a ir por la anotación Creo que ya los agarré y ahí está Solitos, señores, solitos Jordan Reed Jordan Reed touchdown 49ers Touchdown San Francisco Vean que Bota. Los agarré totalmente clavados Ellos también estaban esperando la corrida Y ahí estuvo el pasecito con Jordan Reed y no llegó nadie a taclearlo touchdown San Francisco touchdown 49ers ampliamos la ventaja nuevamente 34 a 14, juegazo de la defensiva juegazo de la ofensiva salvo el error de Jimmy G jugando muy bien los 49 35 a 14, ya estamos ya estamos a nada señor, ya estamos a nada de ganar el partido, vean los números de Rottisberger, 20 de 22, 244 yardas, touchdown. Solamente ha fallado dos pases en todo el partido, también está haciendo mucho daño por aire. Y ahora lo van a seguir buscando. Ay, se me quedó pasmado The red Y el pase es completo rápidamente. Van a jugar en serie, van a jugar en serie. Están contra el reloj, eh, están 21 puntos abajo. No, ya recuperamos la ventaja de 21 puntos. Viene nuevamente ahí el pase rápidamente con Claypool. Me parece como. No, Schnee Schuster. Ya están en medio, adelante, medio campo, vean, están en la yarda 48 de mi territorio. Van a llegar a la pausa de los minutos con esta jugada. El pase rápidamente a su escape. Y llegamos a la pausa de los dos minutos, señores. Este juego ya lo tenemos casi completamente ganado. Y solamente vamos a ver si intentan sacar una, alguna jugadita más o algunos puntos más por ahí los agreros. Formación de trips del lado de derecho. Ay, llegaba ahí el esquinero, pero fue completo de Schuster. En la 33, de jugadas en, eh, rápidamente, viene aquí, viene aquí el pase, pa, el pase al escape, a la, a la claro por, por Greenlow, segunda y 7, si, solamente ganaron 3 yardas, segunda y 7 por avanzar. Hoy no le puedo llegar, no le puedo llegar, no le puedo llegar. Hoy viene el pase rápido. ¡Ay, otra vez de estos pases que oh, me molestan, regresando. Primero y 10, ya están en la yarda 21. Viene el pase aquí el, el, el, con Smith Schuster, que me está haciendo mucho daño. Ya están en la yarda 10. Oh, en la yarda 10. Rodisberger buscando, viene el pase profundo. Ahí está el tío Sherman. Todavía sacando la polilla. El tío Sherman. Segunda y diez por avanzar. Segunda y diez por avanzar. Todavía defendiéndose Sherman. Segunda y diez. Que parece que se va a los Riders. Pero vean, aquí viene el pase rápidamente. Hoy rápidamente ahí con Claypool. Ya están en la yarda de unas. Tercera y siete, tercera y siete, señor. Tercera y siete. Y el pase interceptado ¿Quién es se, va, se está escapando, se va, se va, se va. Se va la ten, es que 50, 50, 50 la, la 40, la 40, la 50, la 40. Corre, corre, corre. ¡Oh, sí, Pick señores Pick Six. Jack interceptándole a Ben Roethlisberger. 101, 3 yardas. No sé cuántas decía ahí. Oh, qué, ¡Qué jugadota! Es mi Pick Six más, más largo que he hecho desde, desde que hago simulaciones hasta la otra, hasta la cocina se metió oh, vean que ahora sí fundiendo completamente el acero señores, ellos nos dejaron 4 segundos en la primera mitad, nosotros les dejamos 4 segundos al final del juego servidos, acereros de Pittsburgh, se, servida la cortina de acero y Rottisberger, 42-14 señores, así o más aplastante Vienen aquí no, el pase ya solamente para acabar el juego, se acabó señores, el partido se acabó, San Francisco aplasta a los aceleros, Tomlin lo sabe, intentaron regresar al final de la primera mitad o en el tercer cuarto, pero fuimos demasiada pieza para los aceleritos de Pittsburgh, 42 a 14 San Francisco dominando completamente el partido. Con un juegazo terrestre 200 y tantas yardas Más de 200 de Raheem Monster Galopolo pues ahí cumplió Creo que por ahí tuvo 70 y tantas yardas eh, Pero vean Y el último Pick six. La defensa jugó bestial Creo que se robó cuatro balones Mi defensiva jugando bestial Y eso es lo que espero este 2021 La verdad es que tengo muchas esperanzas Parece pintar bien la campaña Ahí están las estadísticas Vean 229 yardas por tierra Ellos 323 por aire cuatro balones robados, señores, nos vemos el lunes para el podcast, hay que seguir hablando de muchas cosas que están pasando les mando un abrazote un bonito sábado, go Niners